Por la forma en que me miras, pareces no haber deseado venir aquí como a un rey. Te doy la bienvenida a este bosque de nomos donde el sol brilla en la noche. A juzgar por la forma en que lloras, pareces ya. de esta tierra Esta borraja y esa cola de alacrán Y podrás ser un barco de papel en alta mar O una ballena en la lágrima de alguien Que no había llorado jamás A juzgar por la forma de tus fantasías No necesitas un arma para ser una bala. Era una infusión de malagueta sin azúcar Porque el grano de azúcar Es, es tu planeta Y el infinito en caos Se va en un hoyo negro Al impulsar el café Por la esas palmas. A juzgar por la forma de tus vibraciones No necesitas compararte para saber quién eres Solo observa el tamaño del universo Gracias, pues gracias por venir. Gracias por estar aquí. Es Peña y sus panas.